Mi nombre es Rubén y me encuentro en Guareña, provincia de Badajoz. Me gustaría saber cuál es la estrategia de Ascensa para adaptarse a la normativa de limitación de cobre para olivar. El catálogo de Ascensa en Olivar posee tres fungicidas libra de cobre con actividad sistémica y penetrante como Flecha Supreme, Flecha y Smash. Y además contamos con la incorporación de covid 35 WG, que es un fungicida autorizado en agricultura ecológica, con una formulación WG optimizada en base a cobre y coformulantes exclusivos, que permite una reducción del input de cobre. De esta manera, COVID 35 WG proporciona una cobertura óptima y una alta eficacia frente al control de repilo en olivar. Tú decides ascensa, porque eres imparable.